Hola, yo soy el doctor David Campos y vengo a través de este video a invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook donde estaré hablando de temas médicos. Hablo de diferentes enfermedades que quizás tú ya hayas oído hablar pero no sabes cómo tratarlas. Hablo sobre la diabetes, hepatitis, enfermedad de transmisión sexual, entre otras. También hay temas relacionados con estudiar medicina. Aquí te hablaré sobre las mejores universidades para estudiar medicina, cuáles son los requisitos y sobre todo a revalidar tu diploma en otros países. Ya sabes, deja tu me gusta en mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube y no te olvides de seguirme en mi Instagram. Cuento contigo. Chao, chao.